Y ustedes saben porque lo estuvimos anunciando aquí en el programa eh, del 8 al 11 de marzo eh, la asociación de universidades grupo montevideo estuvo celebrando su 30 aniversario este, una institución realmente fundamental eh, en, en la región pero nos da la posibilidad esta celebración celebración de la cual estuvieron participando en la sección del consejo de rectores para hablar este, de la tercera conferencia mundial de educación superior e instancias superiores participaron karina batiani francés pedro félix garcía lausín también Rui opperman eh, bueno, participaron Jaime Persig, ministro de Educación de la República Argentina. Eh, cuando se fundó la Asociación de Universidades Grupo Montevideo el 9 de agosto de 1991, estaba formada por ocho instituciones. En la actualidad, el grupo está integrado por 41 universidades de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Álvaro Rico, eh, secretario ejecutivo de la Asociación de Universidades de Grupo Montevideo, bienvenido al InfoClaxo y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, agradezco infinitamente la posibilidad de poder comunicarme contigo y con la audiencia para de alguna manera intercambiar sobre esta experiencia del, del Grupo de Montevideo que también tanto tiene que ver por contenidos y, y por acuerdos con las labores de Claxo. Exactamente, Álvaro, yo le tengo un especial afecto hasta personal, mi padre Fernando Lema ha tenido mucha cercanía con el Grupo Montevideo en la gestión de Jorge Broveto, una gestión que entiendo que fue homenajeada en este 30 aniversario, este, en recuerdo de esta gran figura de la educación y también de, de la política, pero Álvaro, ¿qué significa este? 30 aniversario digo, que implique qué pasaron en estos 30 años porque recién dábamos un número ¿no? de 8 instituciones a 41 instituciones digo claramente la importancia de esta asociación eh, está marcada en este espacio temporal de 30 años bueno efectivamente han pasado muchas cosas en el en el continente y en nuestros países en estas tres décadas eh, Quizás, aunque no se malentienda, la importancia de AUGM está demostrada en su capacidad de sobrevivencia. Cuando, luego de muchas de las situaciones conflictivas o problemáticas del continente, eh, otros intentos de, de unidad, de agrupamiento, de coordinación, eh, no han logrado subsistir o lo han hecho en una temporalidad más acotada. Acá tres décadas es un signo importante de, de sobrevivencia y de vitalidad, por eso que por un lado Quisimos hacer esta reunión en Montevideo celebrando a la altura de lo que se merece esta, nuestra asociación, con esta congregación de cerca de 41 rectores de las universidades públicas que forman parte de la, de la membresía y con también la asistencia en los días previos, el día 8 y 9 de marzo pasados, de un número similar de los llamados delegados asesores, que son los representantes de las mismas universidades, que forman parte de la programación eh, más académica en núcleos, comités, comisiones de seguimiento, observatorios, cátedras, de lo que hace al funcionamiento pleno en, de la Asociación de Universidad de Grupo Montevideo. Eh, más aún... Cuando las circunstancias regionales también en algunos países eh, han cambiado con relación a la perspectiva que teníamos eh, tiempo atrás, la situación de las universidades públicas en, en determinados países de la región no es la, la mejor desde el punto de vista de lo que las democracias restauradas eh, auguraban, para la educación superior y la pública en particular, y cuando, por último, estamos en vísperas de la tercera conferencia mundial de educación superior en Barcelona, en el mes de mayo, en la que, como otras instancias anteriores, es muy importante para la región incluir en dicha conferencia la voz de las universidades y no solamente de los gobiernos. Por estas sí. razones, sí. lo que significó conmemorar eh, las tres décadas de existencia, lo que significó actualizar programáticamente a través de la declaración de Montevideo que fue aprobada por los rectores, las posiciones más programáticas eh, y políticas de la asociación hacia la tercera conferencia mundial y, por último, en lo que significó la elaboración de la agenda de trabajo en lo inmediato por parte de los delegados, asesores y rectores, creemos que los festejos conmemorativos son también eh, una, un compromiso a la continuidad del trabajo eh, conjunto en el marco de AUGM y otras asociaciones amigas que también se hicieron presentes en las celebraciones. Eh, el caso de la... Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, que tuvo su representación con su presidenta, la rectora de la Universidad Nacional de Colombia y su secretario ejecutivo, Roberto Escalante, de, de México, o el caso de Enlaces, le, el encuentro eh, de educación superior de América Latina y el Caribe en la presencia de su presidente, eh, al mismo tiempo dirigente de de la Asociación de Universidades Colombianas, Oscar Domínguez, o también con la presencia eh, eh, del secretario ejecutivo eh, del CUIF, de eh, la, eh, las universidades eh, iberoamericanas, eh, que también nos dirigieron sus palabras en, en, esta, en esta instancia. Eh, Álvaro, en, en este camino, digo, y, y la verdad que nos sirve como análisis, poder tener un cierto análisis tuyo con respecto al momento en que se encuentra la educación superior en eh, Latinoamérica, digo, porque evidentemente, en base a algunos datos que veníamos viendo en algunas columnas de Karina y de otra gente, la educación Digo, y sobre todo las personas y el acceso a la educación se ha visto muy golpeada con la pandemia, digo, inclusive se habla de retrocesos de hasta 10 años para poder llegar a niveles anteriores, sobre todo en los estadios de primario, liceo, secundario, digo, ¿qué, qué sucedió en, en la educación superior? ¿En qué situación se encuentra? ¿Y, y qué pasa con el acceso a, a la educación? Que evidentemente entiendo que en los países es muy variada, eh, es diferente, digo, lugares y países donde realmente el acceso es eh, libre y gratuito y en otros donde está más limitado, digo, por algunas características. ¿Cuál fue el impacto de la pandemia? El impacto de la pandemia es el, el, el punto de partida, digamos, para analizar las dificultades actuales, ¿no? Porque nosotros tenemos dificultades históricas o estructurales que vienen de la, de la propia economía. de mercado de nuestros países y los procesos ya consolidados en cierta manera y en determinados lugares de, de estratificación, de segregación, de exclusión, también al derecho a la educación, entre otros, ¿no? Pero a esas dificultades más históricas de, de, de un continente dependiente y de eh, dificultades de la configuración estructural de nuestras sociedades, eh, la pandemia mm, en em Parte, y muy importante ha profundizado por cuanto sus efectos más negativos se acentuaron hacia los sectores eh, más vulnerables de la sociedad incluidos también aquellos que pretendían en situaciones normales acceder a la, a la educación superior e incluso en, en ciertos países ha influido negativamente en, en aquellos jóvenes que ya estaban incluidos en la educación superior pero que, por resultado de, de la pandemia, por dificultades de, de, de accesibilidad a los instrumentos digitales, ¿sí? a los dispositivos, o por problemas de conectividad, eh, no han continuado, no han podido continuar los estudios que ya habían comenzado. Entonces, digamos, eh, tenemos la dificultad de los no integrados y tenemos la dificultad de aquellos integrados que han, eh, ojalá, eh, temporariamente, mmm, eh, iba a decir desertado, digamos, han, eh, se han desafectado temporalmente, de las instancias de la, de la educación superior, porque también es cierto, sobre esa población juvenil muchas veces recae el esfuerzo para la sostenibilidad familiar eh, en, en términos más amplios ¿no? que los estrictamente vinculados a la educación. A pesar del enorme esfuerzo que en la mayoría de nuestros países, y eso es unánime, eh, nuestras universidades han hecho para tratar de asegurar eh, conectividad, para tratar de asegurar distribución de dispositivos para facilitar eh, el acceso a, a, a, a internet, eh, los efectos se hacen sentir igual, repito, a pesar de los esfuerzos de lograr mantener la mayor cantidad posible de alumnos vinculados al, a, las, al, a las actividades de enseñanza. Pero también es cierto que, que otro aspecto de estos problemas que se han agregado a raíz de la pandemia y que han profundizado situaciones estructurales, la educación a distancia no puede sustituir la educación presencial, ni los dispositivos pueden suplantar a los profesores y a esa relación del aula entre docentes y alumnos que se entabla cara a cara de manera activa y fraterna. Por consiguiente, digamos otro de las resultantes de, de, de esta situación es que nos ha costado reproducir identidad universitaria ¿sí? con estudiantes de generaciones de ingreso en estos dos últimos años que no han conocido ni sus compañeros ni los locales ni vinculados a las tradiciones que hasta los propios edificios de, las, de nuestras viejas universidades trasuntan. Entonces, también tenemos una, una necesidad, junto a las principales de, de formación, de, de, de investigación, la de continuar en, en un vínculo identitario con la universidad pública por parte de miles de jóvenes que este, pretenden ingresar a la educación superior. Entonces, eso fue, fue parte de la discusión eh, de la conferencia, del, del evento 30 años, y de la conferencia que conmemoró el, el, el último día el, el, los fenómenos actuales de la educación superior en América Latina. Diciendo, bueno, muy bien, se ha hecho todo este esfuerzo por intentar eh, asegurar la formación virtual tratando de que la desafectación de los jóvenes sea lo menor posible y que puedan continuar con sus estudios y progresar en sus carreras, pero trayéndolos al hoy, en la que en algunos países esta situación de emergencia sanitaria, sin decir que se ha resuelto, aparece más controlada, bueno, ¿qué hacemos con la experiencia acumulada en torno a, a la virtualidad? y cómo combinamos las experiencias y la infraestructura de la educación virtual con los formatos presenciales que pasan a ser los predominantes en, en nuestros países. Entonces, ese, ese también fue un ángulo del intercambio, esta, este for, estos formatos híbridos o, o, o en qué medida la... Eh, el predominio de la eh, presencialidad no descarta determinadas instancias, determinadas prácticas educativas que se complementen ¿sí? con la virtualidad, que asegura, por otra parte, la inclusión eh, de un número mayor, eh, de un alumnado que muchas veces reside en lugares lejanos a los centros educativos, ¿sí? o que en el caso de una... Asociación como AUGM nos permite la vinculación entre países, tanto de docentes como de, de estudiantes, bueno, ¿cuál es el futuro de la enseñanza virtual o de la movilidad virtual en estos contextos de vuelta a, a la presencialidad? Entonces... Estas son un poco las, algunas, de las discusiones, algunas de las discusiones que motivaron un intercambio fructífero eh, y basado en la propia experiencia, experiencia que no siempre tiene la, la acumulación del conocimiento detrás, porque hemos ido generando conocimiento a través de la propia práctica de la emergencia sanitaria, que estuvieron presentes en, en estos intercambios, como decíamos, de de los 30 años y que van a estar presentes en Barcelona, porque eh, muchos de estos sí. temas son parte de la agenda de UNESCO para la discusión en Barcelona. Uh -huh. eh, Álvaro, eh, en este camino también vimos países que tuvieron recortes relacionados con lo presupuestario, en relación a las universidades, y en algunos casos eh, podríamos plantearlo también en términos de cierta persecución a determinadas este, temáticas que no eran afines a determinados gobiernos, y que realmente pusieron en jaque ¿no? en los últimos años la posibilidad de que determinadas temáticas, determinadas cuestiones muy, muy fuertes y muy necesarias para poner en discusión, bueno, al no ser las prioritarias de determinadas posturas gubernamentales, eh, inclusive eran bombardeadas con bajas de presupuesto, con cierta lógica de persecución. ¿Cuál es tu análisis con respecto a esto y cuál es el, qué es lo que está pasando también? El tema de, del financiamiento eh, del presupuesto, de los presupuestos universitarios y el tema de la autonomía de las universidades, que, que, que es parte sustantiva de, de su razón de ser, eh, como tú bien dices, y recurrentemente en el continente latinoamericano, eh, se han vuelto a poner en, en, el, en el candelero y no siempre... Eh, eh, las más de las veces en un sentido negativo y de reversión de procesos autonómicos y de financiamiento de la, de la enseñanza pública en general y de la universidad en particular. Eh, incluso en, en formas eh, intervencionistas sobre la educación superior directas, como vimos en otros tiempos de América Latina, que creíamos superados y que cuando... En el caso de los países del cono sur, eh, superamos las etapas del autoritarismo en las reconquistas de las democracias, parecía no ponerse más en duda la necesidad de mantener eh, la autonomía y los compromisos universitarios con sus propias sociedades, tan eh, cuestionada, tan perseguida, tan castigada durante las propias dictaduras. Sin embargo, 30, 40 años después, eh, aquello de esa película, ya la vimos, parecería ser que vuelve a ser eh, una realidad en algunos países del continente donde decía las formas directas de intervencionismo y las formas represivas de persecución eh, o de vigilancia o de control a estudiantes y docentes, los recortes a la libertad de cátedra y otras razones de ser de nuestras universidades se han visto recortadas o eliminadas. Entonces, tenemos una, una, una expresión extrema, digamos, de, de estos problemas en algunos países del continente latinoamericano y en otros países donde la situación política no llega a, a, a los niveles que, que reseñábamos anteriormente, las formas de, de intervención más, más sutiles son también reales. Por ejemplo, por la vía del recorte presupuestal, impedir que las funciones universitarias y su vínculo con la sociedad puedan ser cumplidos este, como, como, como nuestras sociedades y nuestras necesidades lo reclaman. O, frente a determinados pronunciamientos universitarios, que no son político partidarios, sino que tienen que ver con una comprensión más general de la política, como formación ciudadana, obligan a pronunciamientos críticos y de alerta a la ciudadanía para que forme opinión y tome posición sobre la base de otras formas de razonamiento, son sancionadas indirectamente. Eh, muchas veces eh, la asignación presupuestal eh, se hace sin respetar los cronogramas y los plazos establecidos. Hay, hay países en los cuales los presupuestos Quinquenales se han ido ejecutando cada dos años y eso ha atentado contra la posibilidad de planificación estratégica de nuestras instituciones de educación superior. Las universidades precisan de la planificación porque su labor y sus inversiones de conocimiento son a largo plazo y no coyunturales y por lo tanto si no tienen claro las partidas presupuestales asignadas y la disponibilidad, Mal pueden planificar sus desarrollos con los recursos eh, escasos o congelados a años anteriores con todos los, los costos elevados que eh, por estas latitudes han, han, hemos uh -huh. experimentado. Entonces, eh, te diría resumiendo que, de nuevo, los pronunciamientos en torno a eh, la defensa de la autonomía universitaria, libertad de cátedra, financiamiento como una obligación de los estados en proporcionarla, es parte de la plataforma que las distintas eh, asociaciones o redes regionales, eh, universitarias y la AUGM en particular, estamos levantando desde siempre, pero ahora en la coyuntura inmediata, de la conferencia de Barcelona para que esta voz se escuche críticamente, pero también propositivamente, porque sin financiamiento y sin autonomía, ese rol social de las universidades, plural, amplio hacia las sociedades, también se ve fuertemente recortado. Álvaro, eh, si, si me permites digo poder hablar un poco de la realidad eh, uruguaya y en particular de algo que va a suceder el próximo... El domingo, porque aparte entendemos de la necesaria conexión entre los sectores universitarios y académicos y la realidad social del día a día, digo, en la intervención concreta, también de participar con opiniones, posturas, análisis sobre lo que sucede. Y hablábamos hace unos minutos con Karina Batiani sobre lo que va a suceder el próximo domingo 27 de marzo, que se va a llevar a cabo este referéndum por la anulación de 135 artículos de la ley de urgente consideración que fue aprobada ya por julio del 2020 y en donde organizaciones sociales, gremiales, políticas recolectaron más de 670 mil firmas, superando el 25% del total de inscriptos habilitados para votar eh, y entendemos que va a ser un punto central, digo, porque varias libertades estaban en juego, varias cuestiones relacionadas con derechos adquiridos estaban en juego o están en juego si no se da marcha atrás con este, esta Ley de Urgente Consideración, o por lo menos con estos 135 artículos. ¿Cuál es tu análisis, Álvaro, con respecto a la importancia de este domingo? Eh, es una convocatoria cívica a toda la ciudadanía y al padrón electoral para que se pronuncie en un ejercicio de democracia directa contemplada por, por la Constitución, ante los grandes temas de interés nacional, en este caso esta ley, o estas leyes, porque en realidad eh, es una ley que eh, contiene alrededor de 500 artículos, por lo tanto es una ley ómnibus que contempla de alguna manera el programa de gobierno de la coalición eh, gobernante que triunfó en las últimas elecciones eh, nacionales, es el programa de gobierno transformado en una ley de leyes, en una ley ómnibus, que permite, por las mayorías parlamentarias obtenidas en, en aquella circunstancia de la elección nacional, eh, aplicar, el, digamos así, lo principal del programa de gobierno sin obstáculos. ¿No? Entonces, esa es una característica saliente de qué tipo de ley estamos eh, considerando o está considerando la ciudadanía el, el, el próximo domingo. También una ley que, que es de urgente consideración, la LUC, como popularmente se, lo ha, se la ha denominado en estas instancias eh, de convocatoria a la ciudadanía. La, la urgente consideración es una facultad prevista también constitucionalmente en un, proyecto, en un proyecto de reforma constitucional de hace muchos años que también introdujo la capacidad legislativa del Poder Ejecutivo, que no estaba en otras eh, cartas eh, constitucionales en el país, digamos, con, con una mayor preeminencia de las formas eh, Poder Ejecutivas de Gobierno, incluida la capacidad legislativa o la, la iniciativa de ley, pero que además de ser iniciativa del, del Poder Ejecutivo, recorta los plazos ¿sí? eh, para el tratamiento de la misma, pudiendo ser aprobada bajo esa denominación de que sea de urgente consideración por determinadas mayorías parlamentarias que el gobierno, en este caso, disponía. O sea que es un mecanismo de, ab de abreviación de la discusión parlamentaria y, en cierto modo, de aceleramiento de las resoluciones según la voluntad del Poder Ejecutivo y de la coalición gobernante. Cuando, en buena medida, gran parte de ese articulado, en la cantidad que yo señalaba al principio, contemplan aspectos de la vida cotidiana, desde el precio de los chorizos hasta eh, los temas de la seguridad, los temas de género, los temas de la educación, eh, los temas de los alquileres, eh, en fin, hacen a la cotidianidad de, eh, de la sociedad y de los ciudadanos del, del país. Por lo tanto, eh, la ley, por mecanismos constitucionales y por mayorías parlamentarias aún bajo estas características se aprobó y en los plazos cortos previstos por la Constitución, y eh, las organizaciones populares, eh, en particular el, el Plenario Intersindical de los Trabajadores, Convención Nacional de Trabajadores, el PITCNT, tomó iniciativa, junto a otras organizaciones amplias de la sociedad civil, para interponer este recurso de democracia directa, también prevista por la Constitución, pero con, una, con un elevado requisito de votos para lograr interponer el recurso. Pero se juntaron, como tú bien señalaste en la presentación, en el marco de la pandemia, con todas las dificultades adicionales que, que agrega la, las dificultades de movilización, de contacto, de conversación y demás, aún en las dificultades de la pandemia, se recogieron esas firmas y luego se validaron por, por, por la Corte Electoral y por lo tanto el recurso se, se tiene validez y es lo que se está dirimiendo en las urnas el domingo que viene. Con una el, el, esta instancia del referéndum solamente pone un, la posibilidad por sí o por no, ¿sí? eh, no al recurso, por lo tanto, eh, esta es la posición de la coalición de gobierno y, y de los ciudadanos que van a, a votar el no, es decir, que la ley quede firme y que por lo tanto eh, de ahora en más eh, rija y se apliquen todo el articulado eh, de de la look original, y la y esa posición por el no eh, tiene un color celeste que la identifica, que fue también otra de las grandes polémicas porque la celeste es la camiseta de Uruguay y Uruguay se juega mañana toda la chance en las eliminatorias contra Perú, y quizás esa asociación de colores entre una celeste que es eh, la selección nacional de todos los uruguayos y el color celeste de una papeleta eh, puede llevar a confusión a ciertos eh, ciudadanos desprevenidos y el color rosado que identifica la papeleta eh, por el sí al recurso y por lo tanto eh, derogar los 135, los 135 artículos de la LUC que te contaré en otra, en, en otra anécdota muy corta también generó una, como así como decía esto de la selección uruguaya generó toda una situación contradictoria y anecdótica porque los, eh, el comité eh, por, por el voto, por, por, el, por el sí dado el color rosado de la papeleta, apeló a la pantera rosa como símbolo eh, propagandístico de, de la campaña y el, digamos los, los permisarios de la pantera rosa, que son las empresas cinematográficas en Estados Unidos, eh, interpusieron un recurso que prohibió la, el, el derecho a la imagen, y a su utilización en la campaña. Por lo tanto, ya vemos cómo la política tiene otras ramificaciones este, y, a, y aborda otros aspectos en, en, esto, en estos grandes temas. Sin embargo, la cosa es seria y, digamos, las posiciones... Hoy termina eh, la campaña, digamos, en torno a, a la justificación por una posición o por otra, Luego habrá un, un periodo de, de veda publicitaria para que la ciudadanía piense a sí misma qué, qué mejor opción tomar y sin duda el, el domingo será un, una instancia decisiva donde un, un triunfo del sí eh, de alguna manera va a obstaculizar el cumplimiento del programa de gobierno, por cuanto el programa de gobierno buena parte está puesto en, en el articulado de la ley y sin lugar a dudas representará un freno a, a, a la lógica gobernante de impulsar proyectos de cambio a, a, acelerados a, a la situación heredada, y un triunfo por por el sí y por lo tanto la derogación de parte del articulado de la ley servirá para, esto no, no cambia ni las mayorías electorales ni la legitimidad del gobierno, pero sin duda dará un, un impulso eh, de entusiasmo a las organizaciones de izquierda y sociales agrupadas en, en, el, en este movimiento para otra instancia decisiva de aquí a... A, a dos años, por eso se llama una, una elección a, a medio camino, que serán la, las elecciones nacionales con claro. eh, candidatos ya para la presidencia de la República eh, en la palestra. Álvaro, eh, muchísimas gracias por la claridad. Celebramos enormemente, no solo desde Claxo, sino personalmente también eh, estos, estos 30 años este, del Grupo Montevideo, en la continuidad realmente de un espacio de articulación entre universidades públicas. En donde es, es el eje de lo que creemos que es la posibilidad con la articulación latinoamericana, es la posibilidad de avanzar, de crecer, así que celebramos enormemente ese, ese cumpleaños y aparte entiendo que te vamos a encontrar seguramente también en la novena conferencia latinoamericana y caribeña en México, en la UNAM, ¿no? Sin duda, sin duda. Allí estaremos, y dada la, la importancia que, que tienen estas conferencias, que debe ser el evento que más congrega en el mundo a cientistas sociales y de las humanidades, eh, en las circunstancias que estamos viviendo en el continente latinoamericano y en los grandes temas sociales y humanos que están en el tapete a nivel mundial, creemos que será una instancia de reflexión y de posicionamiento fundamental y de unidad también eh, crítica y propositiva y allí nos encontraremos también en esta en esta nueva instancia eh, en méxico